Es donde les digo que tengo que comenzar a formar esa línea delicada. Miren. Miren. Coloco producto. Y aquí es cuando paro para limpiar mi pincel, mi mismo pincel. Miren que no he cambiado. ¿Listo? Y hago la parte de brochazo seco para que se me difumine el todo y me voy hacia el negro ¿Se ¿Sí ven cómo queda ya se ve más como esfera miren que aquí tengo un puntico suelto blanco, entonces ese puntico ahorita ya lo voy a detallar para que se me eh, se convierta en la figura, o sea haga parte más bien de la figura, listo, miren. Si ustedes ven que el pincel está muy seco, con el pañito húmedo lo limpian y ya con esa humedad que genera el pañito húmedo en el pincel, es suficiente para que pueda seguir deslizando el maquillaje. ¿Listo? Un poquito. O pueden mojar un poquito de la brocha si quieren. Pero muy, muy sutil. Tiene que ser como si fuera la técnica de brocha ¿Listo? Miren. Vamos para difuminar un poquito en estas partecitas de acá. Mira. listo entonces vamos a hacer la parte ya de los acabados y voy a hacer que esta punta blanca desaparezca entonces, vamos aquí. entonces con un pincel más delgado el pincel más delgadito que tenga yo tengo este ¿Sí? voy a comenzar a darle la figura Cierto, redondo. Lo hago con naranja porque después lo quiero hacer el degradé con el amarillo, ¿sí? Mírenlo acá. Y acá también le voy a quitar un poquito ese blanco. Miren, si ¿sí ven? Y con el amarillo, ¿qué pasa, mi amor? Tranquila, mi cielo. Lo comienzo a arrastrar, si ¿sí ven? Entonces, con mi otro pincel redondo. Entonces, miren que ya está seco. Comienzo a arrastrar el maquillaje. Mírenlo, muy sutilmente. Y miren ese tono que va dando tan bonito para que la degrada, el degradé se vea mucho más bonito. ¿Cierto? Se acople más a lo que estamos haciendo para el manejo de luces y sombras. ¿Listo? Dejo que se vea como un solo tono ¿Se ve? Ya si veo ay, no, Me quedo esa punta fea Ahí sí <ríe> Como mi pañito húmedo y con la uña le retiro el exceso, pero con mucha suavidad. Miren. Con la uña. Miren. ¿Se ven? Allá me quedó redondo. ¿Listo? Miren cómo se ve ese degradé radial. Entonces lo que va a hacer que tenga más presencia, que se vea más radial va a ser entonces lo que les dije que es el puntico blanco Mírenlo. Listo. la línea blanca en esta parte porque definitivamente la parte superior derecha porque definitivamente ahí va a tener más contacto con la luz. Listo. Y miren, con mi pincel redondo, el cual ya está limpio, y fumino un poquito esa línea para que se me vea un poco más estilizadita, más delgadita. arrastro un poquito a ver aquí se me ve un poco más radial Mírala. de pronto acá si sí, veo necesidad de colocar un poquito de naranja miren un tadito nomás el pincel de naranja y lo arrastro de manera radial miren listo y creo que negro es lo que me falta para que este acabado sea mucho más lindo y más fino ven cómo arrastro el pincel sí. lo limpio y puedo meter rojo para que se me vea un poquito más eh, el degradé de, del rojo hacia el negro Y arrastro un poquito. Listo. Ya saben, no le tengan miedo al color. Tranquilas. Ya, vuelven a respirar después de eso. Listo. Listo. Listo. Listo, y vamos a hacer entonces la sombra Entonces vamos a coger para eso negro Voy a limpiar un poquito mi pincel, así lo coja el negro Siempre acostumbran a eh, colocar producto Limpian el pincel eh, Hacen ese degradé o esa difuminación cierto? Arrastran el brochazo seco Pocas palabras es la técnica Para poder hacer el degradé o el difuminado listo y voy a coger un poquito de negro miren. y lo voy a colocar acá en esta partecita de acá listo con ese poquitico nomás limpio la brochita y comienzo a arrastrar ese color negro para dar una forma circular o ovalada que vendría siendo ya nuestra sombra ¿puede completar la figura? sí, claro ¿hacerla en forma circular? sí entonces voy a quitar un poquito más de exceso de negro porque ustedes como se dan cuenta el negro es muy saturado miren Pueden dejar la figura abierta. Y pueden dejar una parte más saturada que la otra. También. Yo acá lo voy a cerrar. Y voy a dejar una parte más saturada que la otra. Listo. Voy a limpiar un poquito más mi pincel. Y le voy a retirar. Más negro con el pincel limpio. Miren. O sea, el pañito está húmedo, ¿no? Para que ustedes entiendan mejor. Miren, Listo. Voy a quitar la parte de arriba. Y así es como el objeto se ve como si estuviera en tercera dimensión. A ver, voy a quitarme los puntos de luz de la parte de arriba. que ya el objeto se vea bien listo chicas este es el ejercicio que quiero que me hagan quiero ver eso lo pueden hacer con cualquier figura geométrica triángulos cuadrados listo mis amores entonces espero mi ejercicio